Entonces, el caso de estos dos muchachos, de este caco colorado, que eh, según la policía, ellos fueron a poner una querella porque lo habían atracado y la policía determinó que Romel y de Jesús planificó este autorrobo junto a Randy García Taveras, ellos fueron a interponer una querella insinuando que fueron víctimas de un asalto de 1.800 dólares que le habían enviado a Carolina de Jesús para que se lo entregara a un tal Eddie y ellos eh, admitió este muchacho, según dice la policía, Romeli de Jesús, que él eh, había planificado este auto autorrobo para quedarse con este dinero. Vamos a escuchar a estos muchachos. Ustedes fueron apresados supuestamente por participar en un hecho de unos dólares. ¿Qué otro tiene para decir? en nombre de nuestra Policía Nacional y les informamos que efectivos agentes del Departamento del Dicrim arrestaron a un hombre quien fingió un autorrobo para quedarse con la suma de $1,800 dólares que momentos antes había retirado de una compañía de envío dinero este que habían enviado para que el detenido lo retirara y se lo entregara a la nombrada Carolina de Jesús para que ella le hiciera entrega a un tal Eddie. Se trata de Romel y de Jesús, de 21 años, quien reside en la ensanche águila de esta ciudad, quien denunció en principio que fue asaltado por dos sujetos armados y que también lo golpearon, presentando este con varios golpes. Según el informe, luego de que fue interrogado de Jesús por oficiales del Dicrín, este admitió que todo se trató de un autorrobo, manifestando que también participó su amigo, el nombrado. Rafi García Taveras, a quien le entregó el dinero para que lo guardara, narró que se combinó con su amigo, el cual también se encuentra detenido para que lo golpeara y así hacer más real la historia y que por eso recibiría la suma de 500 dólares. García, tras conocer que la trama resultó un fracaso, devolvió todo el dinero de manera voluntaria. En cuanto a los detenidos, serán sometidos ante el Ministerio Público para los fines de ley correspondientes. Eso sí fueron 500 dólares que iban a ser bien ganados. 500 dólares para que le diera dos tres trompas al otro para fingir este autorrobo. Oiga usted, fume usted y présteme el cachimbo, estos muchachos, inventan cosas. Vámonos entonces, señor director, con el apresamiento de Randy. Ustedes saben que Randy se escapó del CCR Vista al Valle. Hace unos meses, esto fue en marzo, a principios de la pandemia, se escapó del CCR Vista al Valle Héctor Luis Reyes Ortiz, alias Randy, a quien la policía reafirmó en el día de ayer en Santiago. Este muchacho en marzo se había escapado del CCR Vista al Valle junto a Gregory Minaya Castro, alias Matalagarto y Rudy Alexander Ortiz, quienes también fueron capturados anteriormente a esto, estos dos muchachos también fueron capturados, tanto eh, Matalagarto como Rudy Alexander Ortiz también fueron capturados. Vamos a saber el momento en el que Randy fue apresado. Y lo que él decía en este en ese momento, que él no tenía nada que ver con esos casos que se le imputaban. Bueno, señor, ¿cómo le explico? Eh, a mí me están involucrando en muerte, que yo no sé de eso. ¿Tú me entiendes? Miguel fue el que hizo toda esa muerte. Y es la... De ahí, yo ahí me la dio a mí, ahí tenía otro, tú, güey, otra, tuve otra. ¿Eh? Yo andaba con ellos, pero yo no estaba de que, así matando gente ni nada, yo no mataba a nadie, nada. ¿Oye? Miguel era que mataba a esa gente, Miguel fue el que mató a Elinsi y a esa gente, hasta, hasta un primo mío agarró y lo mató a él que yo estaba en mi casa, yo estaba, yo estaba comiendo unos plátanos vacíos, el día que maté a hijo. También resultó detenido en una cabaña ubicado en Salcedo, en el municipio de Palmarito. Hablamos del reconocido delincuente Héctor Luis Reyes Ortiz Alia Randi, de 18 años, quien también reside en el sector Los Jardines, aquí en San Francisco de Macorís, quien también estaba siendo activamente buscado por ser uno de los miembros de esta banda, que la noche de ayer fallecieron dos de ellos. Ese muchacho Randy, junto a otro que mataron en ese momento, Miguel, mantuvieron en sus obra San Francisco durante mucho tiempo, incluso se dice que estos muchachos tenían el contubernio de miembros de la Policía Nacional porque supuestamente lo buscaban durante mucho tiempo y nunca lo encontraban. Fue en un momento dado que la policía se decidió a terminar con este caso de, esto, de esta banda que azotaba a San Francisco de Macorís y que terminó con la muerte de Miguel y el sometimiento a la justicia de este muchacho Randy, que luego, posteriormente, pues, eh, también se, se fue condenado por estos hechos y se fugó del CCR. Dime mi hermano Wilson. Dime Wilson. Wilson, buenas. Eres tú que no tiene señal para ese Wilson. Llámame de nuevo. De un balazo en una pierna fue herido este muchacho en el sector San Martín. Vamos a darle paso a Wilson, señor director. Bueno, buen día, hermano. ¿Cómo está tú? Todo? ¿Todo bien? Así es. Pero tú viste ahora que en esta semana decomisaron una gran cantidad de celulares y de drogas y que no hay un solo miembro del CCR Vital Valle que esté procesado por este caso. La procuradora tiene que dar el seguimiento a eso. Aquí no hay procuradora. Esa es una mujer de la capital que viene aquí a veces. No, no, la población está dando cuenta. Nosotros somos locos ya. Oh, prueba acá. Bueno, no buen día, oye, tú qué sabes. Que me dijeron <ríe> que van a hacer la procuraduría y el pesca, van a hacer allanamiento aquí en San Francisco. <ríe> Hay una lista de 10 en San Francisco, Bien, San Francisco. Bien, San Francisco. Es funcionario del PLD y hay del PRM también, para que la población sepa. Ah, pero juégatela y diste unos cuantos nombres. El fin de semana vamos a juntar, yo te voy a dar la lista. Está bien. Vamos a ver este caso de Omar Hidalgo Santana, señor director. Este muchacho, que según dicen, se armó una discusión porque él no le quiso prestar una pasola a un tal Fernando, que como él no se la quiso prestar, sacó una pistola y le propinó este disparo en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. La policía dice que busca al tal Fernando, para que pague por este hecho de esta herida este muchacho. Él está siendo atendido en un centro clínico privado aquí en San Francisco de Macorís, Omar Hidalgo Santana. Apresaron en las Guaranas a este muchacho oriundo de, de Dajabón, el cual se había robado esta motocicleta, según dice la policía, Juan Luis Liriano Vargas, alias Delvi está acusado de despojar de una motocicleta a un joven en Las Guaranas. La motocicleta fue incautada junto con el apresamiento de este muchacho. Y vamos a ver este muchacho que es un malabarista, porque okay, se puso de todas las formas para que no pudiera ser identificado.